Omega Pro, una plataforma de inversión que te da un rendimiento de hasta un 300% en un plazo récord de 16 meses. Un plazo que ninguna entidad financiera podría dar. Un rendimiento que ninguna entidad financiera podría mantener y que sea sostenible. Lo único que tienes que hacer es dale tu dinero a Omega Pro, ellos harán lo que tengan que hacer con tu dinero y en el plazo indicado te darán las ganancias. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace Omega Pro con tu dinero para tener tanta rentabilidad? No lo tienen claro, porque hasta el principio, desde que yo conocí esta plataforma, nos decían que era una inteligencia artificial, ahora nos dicen que eh, hay varios corredores varios traders expertos pero aquí hay algo que huele mal y es que eh, no existe traders tan asertivos en la plataforma de forex como para dar tanto rendimiento imagínense ustedes que Warren Buffett, que es uno de los mayores traders de la historia no lograría ni siquiera llegar a los números que llega Omega Pro. Entonces, ¿de dónde viene realmente el dinero? Vamos a verlo. Ok, te voy a decir una cosa. Si en este momento tú no tienes 100 dólares, ya no te digo para invertirlos en Omega Pro. 100 dólares para darte un gusto, comprarte unos buenos zapatos, despreocupadamente, comprarte una buena loción, un buen perfume para que huelas rico, este, no sé, comprarte una buena camisa, un buen saco, no sé, a, a algo medianamente bueno, 100 dólares, si tú no tienes 100 dólares disponibles para gastártelos en algo que se te antoje, si tú no cuentas con esa economía, analízate y aguas, alerta Te urge hacer algo distinto, no puede ser que no tengas 100 dólares, de verdad Y nada, que, que eso es para gente emprendedora miedito así, que pues es un pendejo, que entonces, entonces siempre como que hay una presión en el discurso y ellos se creen muy buenos vendedores porque venden con terrorismo, no entonces uno como que... ¿Qué tan complicado podría ser encontrarte a dos personas de tu nivel para arriba? Dos personas que quieran hacer equipo contigo. Dos personas que confíen en ti. Porque déjame decirte una cosa. Si a tu edad, escúchame bien por favor. Si a tu edad no cuentas con dos personas en tu entorno que te quieran y que te estimen lo suficiente como para querer emprender en una nueva aventura de negocios contigo. Si tú no puedes encontrar a dos personas que confíen en ti a tu edad analízate, analízate, analízate. ya varios videos que he subido a este canal hablando sobre Omega Pro, me he dado cuenta de que muchos de los que están invirtiendo en esta plataforma, muchos de los seguidores de Omega Pro, más que invertir en la plataforma, más que poner su dinero a trabajar, parecen fans o miembros de una secta. Y es que si hasta la fecha no conoces sobre Omega Pro, probablemente es porque no vives en Colombia. Porque en Colombia hay demasiada gente invirtiendo en esta plataforma y es una de las sedes principales donde están captando dinero. Pero algo común entre todos los seguidores de esta plataforma es que aunque les muestres pruebas, les muestre evidencia, ellos no creen. Y fácilmente terminan en argumentos ad hominem en donde en vez de rebatir con pruebas u argumento lo que hacen es ataques personales a la persona que les está presentando evidencias y pruebas no sé ustedes pero para mí esto me parece una secta o un lavado de cerebro entonces sí me parece eh, también muy repugnante el estilo que tienen algunos asesores o algunas de esas personas que Sí, pero lo que sea, esos rangos raros que meten gente Omega Pro, que le hablan a la gente como si fuera idiota. Que la oportunidad de negocio, que el mejor vehículo financiero para alcanzar tus sueños, que alcanza tu libertad financiera. No, por favor, respeten a la gente. Que al que entiende esos términos de verdad le da asco cuando le dicen eso a la gente. Respeten. Es como si ustedes le estuvieran diciendo a la persona, venga, usted es un idiota que se la pasa trabajando, Usted trabaja por dinero. Se tiene que poner su dinero a trabajar para usted. Muy kiosaki. Y entonces, eh, no. El tema es que eh, te vamos a dar la oportunidad. Te voy a enseñar cuál es la oportunidad para que tú puedas invertir. O sea, esa persona se está por allá, buscando no sé dónde unos pesitos para invertir en una empresa. Y antes parece que la otra persona le estuviera haciendo un favor cuando él le está pagando su comisión para que haga eso. eso es brusco. Me parece terrible eso. Y encima que después... Si de pronto la persona, ¿sí? digamos, no está muy contenta con la situación o empieza a descubrir cosas que no le parecen, pues simplemente es como una secta religiosa, te excomulgan. No, vaya acá, hereje. Tú no crees en la compañía, no crees en nada, entonces, chao, te repelen. Y algo que quiero destacar de esta imagen, para las personas que son un poquito curiosas, es la portada de la revista Forbes. Tanto a Andrea Sacax como a Dila Versay,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 Otra de las mentiras que te dicen es que Omega Pro está regulado por la FCA cuando en la actualidad no le está regulado. La FCA es una superintendencia de Reino Unido encargada de regular todas las entidades financieras y una de las mayores exponentes en este punto. Y sí, OMP estuvo registrado en algún momento, pero perdió el registro por segunda vez.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 En el momento de la publicación, la FCA informa a OMP Money que ya no está registrado en la FCA como agente de dinero electrónico de una empresa regulada y ya no puede emitir dinero electrónico ni proporcionar servicios de pago. Uno de los máximos requisitos que tienes que ver cuando trabajas con un broker o sea, con un intermediario entre tu dinero y las transacciones que se hacen en el mercado de criptodivisas, es que esté regulado por la FCA. Omega Pro no está regulado. Entonces no puede hacer trading. De ser así, me viene la pregunta ¿De dónde viene el dinero de Omega Pro? ¿Una inteligencia artificial que hace trading el cual tiene ganancias excesivas? O quizás es que tiene contratado a los mejores traders del mundo y es de ahí de donde vienen todas las ganancias. Pero analicemos una cosa muy básica, muy simple, que cualquiera se podría cuestionar esto. Si tuvieran una inteligencia artificial, ¿por qué necesitan su dinero? Si es tan efectiva, ellos mismos la deberían de usar y se hacen millonarios. O es que son tan buenos que quieren compartir todas las ganancias porque sí o si tienen contratados a los mejores traders del mundo para hacer todas estas ganancias ¿Por qué estos traders si son tan efectivos de obtener un 300% de ganancia para todos los inversionistas y aparte me imagino que tienen que sacar ganancia para ellos ¿Por qué no hacen trading ellos mismos? ¿Por qué necesitan tu dinero? ¿Por qué necesitan que tú inviertas en Omega Pro para ellos funcionar? Pues bien la respuesta está ahí. Necesitan tu dinero porque la única obtención de ingresos que tiene Omega Pro es tu dinero. Con el mismo dinero que entras, con el mismo dinero que inviertes, pagan a la gente que está antes de ti. En el momento que deje de ingresar la cantidad suficiente de gente, Omega Pro dejará de pagar. Y esto es una burbuja que poco a poco se va inflando hasta que llega el punto que explota y van a ver que eso no es tan bonito como parece en Omega Pro hay que normalizar un acto reprochable que es el tema de las comisiones ¿Sí? ahorita vamos a hablar en otra cosa pero primero vamos a hablar de eso de las comisiones el negocio si yo hubiera seguido la línea hubiera sido meter a mis amigos a mis compañeros a mis vecinos a mis compañeros del colegio, bueno, esos no, esos no entrarán a nada, pero bueno, saludos y si me ven. Eh, básicamente, si yo hubiera metido gente, me hubiera ganado esos 49 dólares por cada persona que hubiera metido. A ver, hacemos cuentas. Entonces yo digo, bueno, si yo meto cuatro personas por semana, o tres personitas por semana, digamos tres. En un mes son cuatro semanas, ¿cierto? Hubiera metido 12 personas, ¿cierto? ¿Cuánta plata son 12 personas y cada una paga 49 dólares? Ese es el negocio. ¿Y quién va a decir que la empresa es mala o que la compañía es mala si gana dinero de esa manera? Pues nadie. Si yo ganara dinero así, pues yo no diría es mala compañía. Pero el acto es bochornoso. ¿Por qué es bochornoso? Porque en Omega Pro la mentira y la mitomanía se normalizaron. Primero, es un temor horrible para decir la verdad y decirle a la gente, esto es un sistema Ponzi. Perdón que lo voy a decir de esa manera, pero así debe ser. Esa falta de huevos para decirlo. Esto es un sistema Ponzi, sale. No tienen que engañar a la gente, diciéndole, no, mira, Camila, eh, esto es una gran compañía, es una compañía que básicamente tiene unos brokers que hacen mercado de divisas, entonces de ahí, en ese volteo, sale el dinero que es el de tus rendimientos. <risa> Perdón, pero eso no le consta a nadie. Y precisamente el argumento es así, para que nadie sepa realmente cómo hace Omega Pro para producir dinero. Es, es absurdo. Es absurdo. Lo más triste de todo esto es que la gente no quiere entender, a pesar de que salga literalmente la mierda a flote y que todo se estape. Ellos seguirán creyendo en Omega Pro. A pesar de que diferentes entidades financieras a nivel global estén advirtiendo sobre OMP Money, ellos siguen creyendo que este va a ser el método que los hará millonarios. La Comisión de Valores de España advirtió sobre varias empresas que ellos saben que son fraudulentas para que la gente no invierta en este tipo de negocios. Eh... Estamos viendo la imagen en pantalla, la Comisión Nacional de Valores en España ha advertido este lunes sobre una veintena de entidades, entidades que no están incluidas en el correspondiente registro y que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizados. En concreto, ha emitido alertas sobre las sociedades y aquí viene una lista bastante grande y aquí en rojo les tengo marcado Omega Pro, de la cual estamos hablando. Ahora bien, otra advertencia que ha hecho la Comisión de Mercados Financieros. Otra de las entidades que ha advertido sobre estas irregularidades es la Comisión para el Mercado Financiero. En el caso de Omega Pro que ofrece servicios de inversión y opera a través del sitio, la CMF informa que corresponde a una entidad no autorizada para prestar servicios financieros en Chile. Cabe destacar que dicha entidad se encuentra en la lista negra de la Autoridad de Mercado Financiero de Francia y que también la Comisión Nacional de Mercado de Valores en España realizó una advertencia al público informando que Omega Pro no cuenta con la autorización para prestar servicios de inversión, lo que estábamos hablando anteriormente. Ok, ahora nos vamos a la SBS de Perú. ¿Qué dice la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP-SBS? Advierte a la ciudadanía que se han detectado nuevos esquemas de negocio que ofrecen altas ganancias por su dinero. Los que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 2006 26.702. Ley General de Sistema Financiero y Sistemas Seguros. Empresas detectadas bajo el esquema que ofrecen gran rentabilidad por entrega de dinero. Banco Omega Pro como primero de la lista. Y ahora también hay una notificación de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual dice... La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a ocho personas naturales suspender de manera inmediata la promoción y publicidad a residentes en el país de productos o servicios para la realización de operaciones propias del mercado de valores de la sociedad extranjera Omega Pro. En la medida adoptada mediante la resolución 0469 del 18 de mayo del 2021, se les ordena además retirar cualquier término, palabra o alusión de todos los medios de promoción o publicidad empleados, incluso las redes sociales mediante los cuales se dé a entender que cuentan con autorización para promocionar los productos y o servicios de la sociedad extranjera Omega Pro en Colombia. Podemos concluir de Omega Pro que la mentira es el pan de cada día. Cualquier pregunta que le hagas, cualquier cuestión que tengas, ellos tendrán una respuesta. Probablemente no sea cierta, pero su argumento se adapta para hacerte ver que Omega Pro es el mejor vehículo financiero. Y que si no estás con ellos es porque no tienes el suficiente temple o no eres la persona indicada. Para hacer que su dinero crezca. Y que por eso estás en la situación económica en la que estás. O sea, chantaje emocional. Pero bueno chicos, vamos a dejar este video hasta acá. Eh, espero que toda esta información sirva de algo. Si ustedes están dentro de esta plataforma. Y tienen la oportunidad de salirse. Háganlo ahora que pueden. Recuerden que en mis primeros videos dije. Que Omega Pro. Iba a terminar de funcionar antes de este año. Y esa palabra la mantengo hasta la fecha. Probablemente incluso antes de que acabe el año Omega Pro ya se haya ido con el dinero de muchos. Y si esta información, si este video sirve para que el que tenga dinero ahorita y lo pueda sacar a pesar de las comisiones, hágalo ahora que puede. El chico que salió en el video da una opinión muy sincera, es, es uno de los pocos que tiene el valor para salir frente a cámara y decir todo lo que está ocurriendo en Omega Pro, el estando desde adentro. Si quieres ver su canal y sus videos, los voy a dejar en la descripción. Recuerda suscribirte porque probablemente vamos a hacer una segunda parte. Eso fue todo, chao.